parte de un complejo, eh, unos antiguos cuarteles de Daoiz y Velarde, que tras 30 años de reivindicación y lucha vecinal, conseguimos las vecinas y los vecinos de retiro que se convirtieran en equipamientos públicos. Hay un polideportivo, hay una escuela municipal de música y la nave de Daoiz y Velarde, que fue el último en ser rehabilitado, la rehabilitación que nos consta, que ha costado cerca de 13 millones de euros y que vimos abierta durante cuatro años en el periodo 2015-2019, coincidiendo con, con Manuela Carmena de alcaldesa, a pesar de no estar 100% terminada, porque quedaba por equipar el, lo que es ahora el auditorio, ¿no? de, con más de 350 butacas, tuvimos la oportunidad los vecinos, las vecinas, los colegios, eh, los músicos amateurs, los creadores culturales, de utilizar los casi 7.000 metros cuadrados de esa nave. Tiene que gestionar de forma directa los espacios culturales que no están gestionados directamente por las juntas municipales. Son centros culturales grandes y teatros como el Teatro Español, eh, Matadero, el eh, David Cibelarde, Centro Centro, etc. Etcétera, etcétera. En este caso, eh, el Centro Cultural David Cibelarde está adjudicado a Madrid Destino desde el año 2015 y en teoría debe ser gestión directa por parte de Madrid Estino, del mismo modo que gestiona el Teatro Circo Price, Matadero y demás centros. Pero de pronto ha surgido este convenio por el cual el Teatro Cultural prácticamente se le regala al Teatro Real para que el Teatro Real pueda venir aquí a hacer la parte educativa, con lo cual está muy bien y algo en lo que yo creo que nadie, nadie se podría quejar, pero le dan todo el espacio y toda la programación para, ...para el Teatro Real... ...en principio la actividad infantil... ...se supone que es una actividad de mañana... ...se supone que es una actividad que podría estar perfectamente... ...el espacio gestionado de forma directa por Madrid Destino... ...y dar cabida a más actores... ...ya sea el Teatro Real... ...como los vecinos... ...que es también un poco por la pelea por la que estamos aquí... ...como luego pues toda la gestión que suele hacer Madrid Destino... ...en todos sus espacios... ...se hace, Diego, este espacio al Teatro Real... Eh, sin pasar por concurso público siquiera, como debería haberse hecho. Entonces, bueno, entendemos que estamos frente a, frente a un desvío de fondos públicos en toda regla, dado que al Teatro Real se le ha cedido este espacio con unas pérdidas millonarias, eh, con el material y con el mantenimiento incluso. No ha sido suficiente para el Teatro Real que se ha, se ha ido a contratar al personal al amparo del convenio sectorial de la Comunidad de Madrid. Al amparo de nuestro propio convenio, del convenio del Teatro Real, eh, los salarios vienen a ser del orden de unos 2.000 euros brutos. Al amparo del convenio sectorial, esto podría bajar hasta los 1.200. Van a complementar esos salarios, es algo que nos consta que van a hacer, pero no sabemos la cuantía todavía ni el resto de condiciones por ahí van a ser. Condiciones laborales en materia pues de jornadas, o seguridad de salud, o de representación colectiva. ¿no?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 Nos enteramos por la prensa en el mes de octubre de que el Ayuntamiento de Madrid ha regalado la nave de Daoiz al Teatro Real, aquí donde estamos. Bajo la supuesta eh, bueno, intención o el anuncio de que van a trasladar el Real Junior, que actualmente, si no me equivoco, se celebra aquí en estas instalaciones, a la nave de Daoiz Con lo cual, por la, lo que conocemos es una cesión, una privatización encubierta ...de la totalidad de la nave de Dao y Cibelarde ...para un único uso... ...y gestionado por una entidad... ...que bueno, es, una, es la Fundación del Teatro Real... ...que recibe patrocinios y, y fondos de, de múltiples donantes... ¿no? ...además, el Ayuntamiento va a cubrir las eventuales pérdidas... ...que el Teatro Real tenga de vender entradas... Para sus, eh, ...para sus espectáculos del Real Junior... ...porque en el convenio está contemplada... ...la cobertura de hasta un millón y medio de euros al año, con lo cual es un despropósito absoluto, lo mires por, lo, por donde lo mires y nos deja absolutamente fuera a, eh, a los ciudadanos de Madrid, a los vecinos, a las vecinas y a toda esa cultura, ¿no? eh, ya sea profesional o amateur, que no sea ópera infantil.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 Cualquier cosa que suene a participación ciudadana parece que le da bastante grima y, y no está dispuesto a abrir los espacios culturales a la participación de los vecinos. Al final, nosotros como trabajadores, los que trabajamos en los teatros, ¿vale? Porque ya os he contado que Madrid Destino también se carga de turismo y de otras muchas cosas, pero en principio, todo lo que hace Madrid Destino está dirigido al público y está dirigido, por lo tanto, a los vecinos. No tiene ningún sentido, en realidad, que al final se acaba expulsando a los vecinos y se acaba expulsando al público que quiere participar de los espacios que están construidos para ellos. Este espacio es un, es un centro enorme, la verdad es que aquí deberían de tener cabida todas las actividades que se quieran desarrollar. Las plataformas vecinales, las asociaciones de vecinos, tienen que poder seguir viniendo aquí a, bueno, pues a hacer sus actividades, las que sean. ¿no? Y si a la vez se mete espectáculos propios del Teatro Real, de cualquier otra compañía, de cualquier otra entidad, de cualquier otra institución, tienen cabida también, se les puede acoger porque el espacio es grande, hay que poder compartirlo y realmente entendemos que eso no va a pasar con el teatro real dentro, bueno, pues va a ser excluyente y también se va a destinar mucho de este espacio a hacer negocios, negocios privados, y se trata pues de que eso no tiene que pasar, no, lo tenemos que parar de alguna manera. Llamarnos no nos han llamado y de hecho les hemos pedido en repetidas ocasiones, desde que conocimos ese anuncio, hemos eh, escrito, hemos, nos hemos tratado de poner en, comu en comunicación, en contacto, tanto con la Fundación del Teatro Real, como con el Ayuntamiento de Madrid, con el Área de Cultura, hasta con el INAEM, que sabemos que es el Ministerio de Cultura, pero forman parte del patronato de esta fundación, y hemos recibido la callada por respuesta. Y todo eso a pesar de que en una entrevista que realizaron al alcalde Almeida... Allá por el mes de octubre, él, de forma muy airada, eh, contestó a la pregunta de si va a haber espacio para los vecinos y vecinas en la nave y dijo que por supuesto que sí y que, es, que se iba a sentar con, con las asociaciones de vecinos a hablar. No hay privatización. Que el mejor teatro de ópera del mundo haya decidido abrir una línea de programación específica para los jóvenes, yo creo que es una muy buena noticia para la ciudad de Madrid. Va a haber espacios también para desde luego el distrito y ya estamos hablando con la Junta de Distrito para que el espacio también de las naves de David y Bilarde se puedan dedicar a eh, actividades públicas, a actividades de asociaciones, por tanto cabe todo. Y esto no ha ocurrido ni hemos tenido ningún tipo de posibilidad de, de hacernos escuchar más que pues con por estas medidas. Que la política cultural del gobierno de turno eh vaya en contra de los propios vecinos, es algo que no podemos permitir de ninguna de las maneras. Y bueno, frente a eso yo creo que poco más se puede decir. Evidentemente, que nazca un nuevo espacio, un nuevo espacio cultural en el cual se va a dar servicio, pues todo es estupendo. Pero al final ese servicio está retorcido, dado que las... Personas que realmente deberían poder participar de él no van a poder participar. Los vecinos se quedan fuera de, de este centro cultural y lo más importante, eh, que creo que esto es en principio es una privatización encubierta, porque es una cesión por tres años prorrogable a ocho años al teatro real, pero todos conocemos cómo son las manos de, de estos avariciosos y cuando tienen algo público creo muy complicado que lo suelten.